Días, nada, la etapa de hoy. Vamos a llegar hasta la otra punta de la isla, que son carreteras muy pequeñas, secundarias y con muchas subidas y bajadas. Llevo un par de horas pedaleando esta mañana, es que ha sido un despropósito total. Me he quedado con la... con la válvula en la mano, he tenido que cambiar toda la cubierta. Al sacar la cubierta, un trozo se ha estropeado, se ha saltado como la goma y al volver a montarla. La cámara hacía como un bache, entonces he tenido que volver a parar, volver a desmontarla, meterla bien y ahora parece que, que está aguantando. Después de todo lo ocurrido al mediodía se me rompieron se me estropearon las cubiertas de la, de la bicicleta la cámara empezó a salirse por fuera hasta que reventé una reventé otra me quedé tirado en medio de la carretera tuve que llegar a un pueblo andando e ir preguntando a la gente porque era domingo hasta que un señor me dejó una cubierta con un poco de cinta americana logré apañar las las cubiertas y pude llegar hasta otro pueblo que en teoría tenía una tienda de, de reparación de bicis Todavía cuando llegué el pueblo se estaba haciendo de noche tenía la rueda de atrás pinchada de nuevo después de estar todo el día arrastrando la bicicleta con todo el peso con la rueda pinchada me puse a buscar un hostal algún sitio donde dormir un hotel con bufé libre de desayuno eh, me he puesto hasta, hasta arriba he llevado la bicicleta a arreglar me han cambiado las cámaras me han cambiado las cubiertas me han ajustado el freno los cambios Yo he dormido ahí en, en ese tejadillo, una fuente con tejado, que ha estado lloviendo esta noche un poquito. Eso me ha protegido un poco de la lluvia, del frío. He dormido genial. Empezamos con la Sierra de la Tramontana. A ver qué desnivel nos espera. I cruzado hace un rato el último pueblo estamos ya a 150 metros de altura el primer puerto son 8 kilómetros y con rampas del 6% de desnivel viable vamos allá